Amigos, buenas noches. Les habla el doctor Ramón Ramírez de Lazo. Como les había ofrecido el día de hoy, vamos a continuar la serie de intervenciones sobre los problemas políticos que el Perú está atravesando en estos momentos. Era importante conocer, digamos, la situación del país. Eh, y el día de hoy, ustedes deben haberse enterado, ¿no?, Vamos a empezar, digamos, esta, esta sesión tratando el problema de la muerte del de, de señor Adima del que es un tema recurrente, que es un tema que interesa a los 33 millones de peruanos. ¿Por qué? Eh, la situación sería importante para muchos de la clase política pero es mucho más trascendente, ¿no es cierto? Para el pueblo del Perú. ¿Cuál es el, la consecuencia de la muerte de Adolfo Guzmán? Fíjese, para mí cierra un ciclo político que empezó el año de 1980 cuando se produjo cuando se produjo la el inicio ¿no? del terrorismo en el Perú, ustedes se acordarán, el 18 de mayo de 1980, en circunstancias en circunstancias que se producía las elecciones en, en nuestro país, se produjo un asalto a esa de sufragio, que marcó el inicio, que marcó el inicio ¿no? de esta guerra terrorista. Ahora, ustedes me dirán por qué es importante, porque durante estos años el Perú perdió más o menos 30 mil millones de dólares como consecuencia del accionar de, esta, de estas acciones terroristas. Y en segundo lugar, cerca de 35 mil muertos, y muchos dicen ¿no? que ha sido una situación, digamos, que se compara a los efectos de la guerra con Chile. El Perú estuvo económicamente semi-paralizado, como consecuencias de estas este, acciones terroristas. Entonces, este, eso ha, ha mellado en la vida de los peruanos. Entonces, ese ciclo acabó el 13 de septiembre del año 92, cuando se produjo la captura, pero todavía todavía había el problema, ¿no es cierto? No? El problema de su permanencia en una cárcel, y el juicio que se le hizo y la pena que se le impuso y que implicaban fundamentalmente, mientras él vivía muchos, muchos tenían el temor ¿no? de que se pudieran rehacer estas acciones este, de terrorismo en el Perú pero ¿qué cosa es lo que ha sucedido? desde la captura del año 92 hasta el día de hoy, muchos consideraban que era probable y posible de que estas acciones terroristas pudieran reiniciarse en el Perú. Y ha sido parte de una campaña política, no es cierto, ofensivas psicosociales, que han más o menos desestabilizado la vida política del Perú. Pero el día de hoy, ese problema para mí está terminado. O sea, el senderismo como movimiento político, como partido político, como ideología política, como posibilidad de un partido comunista que quisiera llegar al poder, está terminado. Y por una sencilla razón. Ustedes tendrían que más o menos este, analizar históricamente, ¿no es cierto?, la forma cómo se originó este problema en el Perú. Y saber qué tipo de partido era el Partido Comunista Sendero Luminoso. Es un partido sui generis, y que implica, con la muerte del líder, la consecuencia va a ser que el partido entre en un proceso de extinción acelerada. Porque los partidos, esto, se llama, esto en, en, en teoría política se llama partidos caudillos. Partidos caudillos que se estructuran sobre la base del culto a la personalidad, ¿no? de un líder o de un jefe, de una jefatura política. Esa jefatura política es un mando, digamos, este totalitario, excluyente, donde no se admite otro pensamiento, otra idea, otra posición. Son partidos verticales donde el, la voz que manda, ¿no? La voz que manda es solamente la del jefe del partido. Y Sendero Luminoso, para que ustedes, este, más o menos, se tengan una dimensión de lo, que, de lo que es y de lo que fue, fue estructurado a imagen y semejanza de lo que Abimael creía que era un partido político, y de una visión ¿no? de lo que él consideraba que era la lucha política en el Perú. Fíjense, la historia la historia se remonta, ¿no es cierto? Ustedes tienen que tener precisión para que puedan distinguir este, lo que pasó en el Perú. La historia se remonta a 1928. En 1928 se crea el Partido Socialista del Perú por José Carlos de no como Partido Comunista, sino como Partido Socialista, que no estaba afiliado a lo que en esa época se llamaba la Tercera Internacional Comunista, que se creó cierto en la Unión Soviética como consecuencia del triunfo de la Revolución Soviética. Esto hay que tenerlo presente para que ustedes entiendan lo que es la historia del comunismo que no, no sean engañados. En 1930, recién se, se crea, se funda el Partido Comunista por Eudosio Rabines. Eudosio Rabines que era un comisario, una suerte de agente, ¿no es cierto?, del comunismo ruso. Y él viene con las consignas, viene con las órdenes que se le dan en Moscú, para poder querer generar un partido comunista, ¿no?, que desarrolle en el Perú una revolución violenta, con obreros y, sobre todo con obreros, y campesinos de forma accesoria, imitando la revolución de octubre que había ocurrido en Rusia en 1917. O sea, estoy hablando del momento de inicio, de esta de esta, este, de esta ola ustedes saben que paralelamente en, en 1924 se había creado en México el Partido Aprista, el APRA como movimiento continental y su competidor era en el Perú, pero de menor rango era el, el Partido Comunista, lo que, lo que sucedió que en el, en el Perú no pudo desarrollarse digamos el, el socialismo y el comunismo y la izquierda, porque Mariategui murió prematuramente y no hubo otro líder, otro liderazgo, digamos, que asumiera, digamos, el rol de conducción de la izquierda en el Perú, y por eso se explica, ¿no? el atraso, la división, la exicción permanente, ¿no es cierto?, de esta izquierda hasta, hasta nuestros días. Fíjense, dos fechas fundamentales, en 1928, 1924, primero, se crea el APRA en México, 1928, ¿no es cierto?, el Partido Socialista, muere María Tegui, 1930, bajo, bajo las órdenes de la Tercera Internacional Comunista, se crea el Partido Comunista en el Perú, bajo el mando de Eudocio Ravines. El partido no tuvo mayor este, presencia política porque el espacio el espacio fue ocupado desde el año 30, más o menos, hasta el año 56. ¿No? Hasta el año 56, en plena dictadura de Odría, por el Partido Aprista. Ustedes saben que el Partido porque en la vida política. El año 30, 31, vino su candidato allá a la Torre. En esa época, este... El APA, para ustedes, acá tengo los documentos, se los puedo leer, no tengo ningún problema de lo que, de lo que el comercio decía, ¿no es cierto?, de lo que era, digamos, este, el, el Partido Aprista y lo que era allá a la Torre. Decían, ¿no?, que el África era un partido comunista, un partido terrorista, de asesinos, etc, et, et, et, et. Y por eso que este, el, el comunismo en el pro no pudo, digamos, este, tener mayor eh, expansión, porque el espacio político fue ocupado por el Partido Aprista, no, hasta el año 56. Y esa es una fecha clave, porque desde el año 50 hasta 56, en que, que gobierna, digamos, este, podría de manera dictatorial, es que empiezan a rebrotar, digamos, a, a crecer la célula del Partido Comunista, que se había creado en el año 30, recién en el año 56, y ahí aparecen, este, miren, casi paradójicamente, aparecen tres grandes personajes en la historia del Perú. Aparece Vargas Llosa, aparece en, en, en Lima, en San Marcos, aparece Abimael Guzmán, son casi contemporáneos, no, este, en Arequipa, en la Universidad de San Agustín. Y los dos estudiaban Derecho, Letras y Derecho. Vargallosa, Ainal Buman, y Héctor Béjar. Héctor Béjar en, en Lima, en Lima, este, en San Marcos. Y también el, el, el papá este, de los humales, ¿no? Que se me Humala, ¿no? Isaac Humala, que era miembro del Partido Comunista acá en Lima, San Marcos, y que era una de las personas que manejaba las células este, de autotrenamiento, otro, otro digamos, este, de, los, de los jóvenes, ¿no es cierto?, de la juventud comunista. O sea, son cuatro personajes fundamentales en la vida de la izquierda, que a ustedes les puede más o menos este, llevar a, a entender, ¿no es cierto? de ¿Qué cosa, era, de qué cosa fue? De ¿Qué cosa significó? Este, lo, ¿no? Entonces, estamos en el año 56, ¿no? Que es crucial, porque eh, eh, eh, hasta el 54, este, la Unión Soviética se había mantenido firme, se había mantenido férrea con Stalin, habían ganado este, una guerra mundial a los, a los alemanes, y, y el comunismo en el mundo estaba manejado, digitado por la Tercera Internacional. Cuando muere Stalin se plantea el problema de la sucesión y gana, digamos, esa, esa, esa, esa, esa guerra interna, esa guerra política interna en el Partido Comunista de la Unión Soviética, Khrushchev. Nikita Khrushchev asume el secretario general del Partido Comunista en, en la Unión Soviética y ahí se produce la gran decisión que va a tener consecuencias en el Perú. ¿Por qué? Porque Khrushchev, digamos, en una conferencia, en una famosa conferencia, él expone los crímenes, los crímenes que había cometido Stalin durante su gobierno de cerca de 30 años en Rusia y lo que pensaba Cruchot, ¿no es cierto?, era revisar todas las teorías que había implementado Stalin. Entonces, Cruchot, digamos, implanta lo que se llama el revisionismo, el revisionismo, ¿no es cierto?, y que le genera, le genera digamos, este una, un conflicto interno a, a nivel de, de comunismo mundial. Y acá aparece la, la gran decisión, ¿no? Que los partidos comunistas en, en, en el mundo, a, a raíz de la, de la doctrina, digamos, revisionista de Cruchot, se parte en el año de 1962 en dos alas. ¿ya? El, el, el ala que es llamada prosoviética que dependía de, de Moscú, y el ala pequinesa, ¿no es cierto?, que, que que dependía de China. Ustedes me dirán, ¿por qué es importante esto? Porque esto, va, esto es el nacimiento, este es el origen de Sendero Luminoso. el año 62, a nivel mundial, los partidos comunistas, en todo el mundo, se fraccionan en dos grupos, en dos bandos. O sea, aparecen dos partidos comunistas por cada país. El Partido <risa> Comunista de, de, de la influencia de Moscú, de Rusia, y el Partido Comunista de, de, de Pekinés de la influencia china. Y acá China tiene, china tiene mucha responsabilidad ¿no? en, en, en, en Sendero Luminoso y lo que nos causó Sendero Luminoso. Yo creo que al menos yo quería resarcirnos a todos los peruanos, porque fueron los chinos, el Partido Comunista del Chino, el que le lavó el cerebro a Guzmán, el que originó esa, esa, esa doctrina, digamos, terrorista, digamos, y ha causado lo mal que ustedes conocen. Entonces, que el 62, y el año 64, en el Perú, se parte, digamos, este, en dos el comunismo. Aparece un partido comunista, eh, Moscovita, que es el que hasta ahora existe, que edita un periodo que se llama Unidad, y cuyo secretario general, el día de hoy, es, un, es el ministro de la producción, es un psicólogo. Es el, es el secretario del Partido Comunista peruano del, del ala este, pro soviética bueno, ya no existe la, el ala, este, ya no existe la Unión Soviética pero es, es, tiene ese origen y el partido comunista tequinés, pro chino se divide, ¿no es cierto? en, en el año 64 en, en lo que se llama el partido comunista bandera roja y el partido comunista de la fracción roja donde aparece como líderes de ahí va el Buron. Ese es el punto de partida, el año 64. Y el, la tercera era la juventud comunista, ¿no? Pequinesa, que tiene como origen a Patria Roja. Ya, ese es el, el punto de, de inicio, ¿no es cierto? Del comunismo, es decir, se hace 64. La primera, la, el primer fraccionamiento es entre eh, el, el Partido Comunista Moscovita, con Jorge del Prado, en esa época, que era su secretario general, Eterno, durante más de 30 años, y el Partido Comunista Rochino, Pequines que a su vez se tracciona entre tres este, grupos. Bandera Roja, que era, un, que era un grupo digamos, que estaba sentado en Lima. La Fracción Roja, que era la fracción que dirigía este, Ismael Buman y que tenía como base de operaciones la Universidad de Guamanga. Bandera Roja este, Carés nunca tuvo el manejo de San Marcos. Y Patria Roja, que también era este, parte de, de, del partido pequines, pero que estaba este, conformado fundamentalmente por la juventud un comunista ya era un partido que criticaba que negaba digamos este la dirección de la gente de bandera roja que tenía como, como jefe digamos a Saturnino Paredes entonces esa es la, la, la historia la historia el inicio y ustedes me dirán por qué estos tres grupos que forman el ala pequinesa qué cosa es lo que lo caracterizaba ustedes pueden darse cuenta acá Tienen ustedes acá, el nacimiento, el 28, María T. el 30, el año 30, el Partido Comunista se funda como de esos rabines, el 56, el, los comunistas se reorganizan y aparecen en las universidades, sobre todo en las universidades de San Agustín de Arequipa, en, en San Marcos, ¿no? Tienen ustedes a Vargallosa, que militó, digamos, en, en, en ese Partido Comunista, tienen a Ismael Gumán, que militó en Arequipa, en la Universidad de este, San Agustín. Tienen a Héctor Béjar, tienen a Isaac Humana. Béjar en San Marcos, este, Isaac Humana en San Marcos. En el año 62 se produce este, la ruptura, ¿no? La, la, pelea, la pelea es entre los revisionistas y los que se consideran marxistas ortodoxos. Entonces, esto se fracciona, ¿no? Este comunismo se fracciona en dos, el ala moscovita o rusa y el ala pequinesa. Y a su vez, el ala pequinesa se fracciona en tres. En la área tienen bandera roja, tienen una fracción roja y tienen patria roja. Patria roja forma parte, forma parte, ¿no es cierto?, de Juntos por el Perú. ¿Ya? ¿Pero qué, qué los unificaba a ellos? Inicialmente lo, lo que los unificaba a ellos era su concepción, digamos, de la sociedad peruana y de la revolución, cómo se debería hacer la revolución. Ellos, este, los revisionistas, de moscovistas, consideraban que acá la salida electoral, que no, no, no, no debía haber una, una revolución violenta. Y los, los maoístas consideraban, siguiendo la, la, la línea de Mao, que la revolución tenía que hacerse del campo a la ciudad. Y para eso tenían que hacerse de base de apoyo en la, en la sierra, y la fuerza principal de la revolución iban a ser los campesinos. Eso era en el plano declarativo, ¿no? Entonces, esto es importante, de estas tres fracciones, la única fracción que, que se militariza es la fracción de Ismael Guzmán. Y Aimael Guzmán, es cierto? se rompe con las otras tres fracciones de bandera roja y funda, ¿no? Sendero Luminoso. El año de 1969-1970. O sea, la fracción roja de, que manejaba este... Hay imágenes se convierte en el año 69 en Sendero Luminoso. Ya, hay, ese es el punto de partida de, de Sendero Luminoso, 69. Y Guzmán porque es el, el, el, el teórico, el de la idea, que planifica todo esto, él no hace el trabajo de campo, ¿ya? Él no desarrolla, digamos, este... Como dicen ustedes, no se corre la cancha, ¿no es cierto? La organización la tiene a cargo, digamos, su, su esposa, ¿no? La camarada Nora. Ella es la que visita, frecuenta, se moviliza, digamos, a nivel de las comunidades campesinas, ¿no? Y... Guzmán se encarga, digamos, de copar, de tomar, de capturar la Universidad de Guamanga. O sea, la Universidad de Guamanga, desde el año 63, más o menos, hasta el año 74, estuvo dirigida, estuvo copada, estuvo monitoreada por Guzmán. Guzmán era el poder este en la universidad, tenía mucho más poder que el rector, era el director de bienestar universitario, que era un cargo clave, ¿no? Fíjense, si Guzmán no hubiese tenido ese cargo, me parece que hubiese sido imposible que hubiese organizado Ascendero, porque a través de esa, de esa dirección él contrataba a los profesores nuevos de la universidad, él promovía a, a, a, a los estudiantes que se iban a titular, y sobre todo no, manejaba los colegios de aplicación. Los colegios de aplicación, digamos, de, de esa universidad, donde habían jóvenes pues, de 14, 15 años, ¿no? que eran fáciles de, de adoctrinar. Entonces, para mí, no, y para otros este, estudiosos, eh, la idea de Guzmán, ¿no es cierto?, de, de capturar la universidad, fue fundamental para su proyecto político. Porque él, él estaba en Arequipa, ¿no es cierto?, y acá es una... es una... Este, es un destino, ¿eh? Fíjese, Guzmán, lo que aspiraba hasta el año 53, cuando estuve en la Universidad de San Agustín, era ser un profesor de universidad, o sea, quedarse en Arequipa y tener un cargo ahí burocrático. no Quería ser jefe de, de la biblioteca de la universidad. O sea, que, quería ser un bibliotecario. Pero en, en la Universidad de Arequipa, él fue captado ¿no? por otros este, comunistas ortodoxos que, que, que eran militantes, dirigentes. Y eso fue la, la primera oportunidad, digamos, en, en la cual Humán logra este, contactarse con la, con la teoría marxista. ¿no? Con la teoría ortodoxa. Esto es, esto es fundamental. Él no, él no él, en ese del año 53, 54, él no tenía la idea, digamos, de hacer un movimiento político en el Perú. Es captado, le lavan el cerebro, le introducen este, las ideas marxistas, ortodoxas todavía. Porque en esa época, él no, él no, él no conocía el maoísmo Y logran convencerlo, lo ¿no cierto, para que se adhiera una célula en esa universidad. Continúa su vida estudiantil, termina su carrera, digamos, como abogado en el año 60, más o menos tenía 27, 28 años de edad. Y comienza, digamos, a desarrollar la jefatura de prácticas, a hacer este, lo que hace un profesor, digamos, eventual en la, en la Universidad de Equita. Pero fíjense cómo es el destino, ¿no? En esa época se da una nueva ley universitaria, la 1317, y se dispone, ¿no? la reapertura de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que había estado cerrada. La reapertura de esa universidad, ¿no?, que no funcionaba. Entonces, evidentemente, se trataba de una universidad que iba a iniciar funciones, necesitaba profesores. Entonces, eh, las autoridades de, de Huamanga ofician ¿no? a diferentes universidades del país, a San Marcos, a la Universidad de Equipa, para ver si tenían algunos profesores que pudieran ellos derivarlos a Huamanga y ese es el contacto que tiene, digamos, este en 62, en 62 se traslada de Arequipa, de la San Agustín, se traslada a Huamanga, pero ya militando en el Partido Comunista, todavía no era maoísta, era un miembro militante del Partido Comunista, pero bueno, podríamos decirle, en esa época todavía pro -soviético. se traslada a Huamanga, y como tenía una recomendación, ¿no es cierto?, del rector, de esa universidad de San Agustín y de las autoridades, logra ocupar posiciones fundamentales, ¿no es cierto?, en el, en el ámbito académico. Se le da la cátedra de filosofía. Y ahí, en Huamanga, es que sus convicciones marxistas, digamos, se, se consolidan. Tiene el apoyo del rector de esa época, el, el, el, el doctor Morote. Fíjese que esto es importante. Yo todavía el maoísmo no lo conocía Así Marxismo no sí. Sé. Deniñemos, Entonces, este, en Huamanga, él se, él se da cuenta, ¿no es cierto?, que no había un partido comunista, un, un comité regional, digamos, este, organizado. Que los comunistas allá en Ayacucho, en Huamanga, eran libres pensadores, no, tenían, no eran gente de, de militancia. porque ustedes saben, en el comunismo, como en todo partido político, en el partido, en el PPC, en el partido aprista, ¿no? Los militantes tienen que pertenecer a células o agrupaciones y a través de la cual bajan las directivas de lo, de, del Comité Ejecutivo Nacional sobre las políticas que se tienen que hacer ¿no? en todo partido, eso es normal. Él se da cuenta que en Ayacucho o Huamanga, el Partido Comunista no tenía organización. Y él es el que crea, ¿no es cierto?, el Comité Regional José Carlos Mariate. Estoy hablando del año 62-63. Se organiza, digamos, el, al comunismo, digamos, a través del Comité Regional José Carlos Mariate para hacer crecer la militancia en esa zona. Entonces, el haber organizado el Comité Regional le da derecho a él a tener un asiento, digamos, en el Comité Nacional que funciona en Lima. Entonces, él, al igual que otros este, comités regionales del Partido Comunista, es invitado a Lima, y en la Cuarta Conferencia este, Nacional del Partido Comunista es donde se produce la gran ruptura. Ya ahí, ya, Abimael ya había leído, ¿no es cierto?, algunas obras de Mao Zedong. Ya se si había... Este, empapado, ¿no es cierto?, de la, del, del conflicto que había a nivel mundial del comunismo entre las dos alas, ¿no?, eh, el, el ala prosoviética y el ala pro -xina. Entonces, él tiene que tomar partido, ¿ya?, entre esas dos alas. Entonces, él decide irse al ala pro -xina. Pero todavía él no tenía una concepción de la guerra del campo de la ciudad, todavía eso no. Era un militante más, ¿no es cierto?, que, que tenía, digamos, este, la concepción marxista ortodoxa tradicional. Y el pertenecer al, al, al, al, al comité este ampliado de, del Partido Comunista acá en Lima, ahí le da conexiones con el exterior. Entonces, un comunista del año 64 tenía dos posibilidades. ¿no? O ser adoctrinado en, en Moscú, ¿no? o ser adoctrinado, digamos, en Pekín. Eh, los partidos comunistas de esos países pagaban, financiaban todo el viaje, la estadía. Entonces, este, ahí es captado este, Abimael Guzmán y es su primer viaje, digamos, a, a China, a Pekín, donde, bueno, pues, le daban totalmente cerebro, ¿no? Y le pasa a ser un fervoroso, un radical, digamos, cuando regresa a Lima viene transformado y viene con la visión, ¿no es cierto?, de repetir, ¿no?, de repetir la, la experiencia maoísta, ¿no es cierto?, o sea, la guerra del campo de la ciudad que Mao Zedong había desarrollado en China desde 1920 hasta 1949, la guerra, lo que llaman ellos, la guerra revolucionaria prolongada del campo a la ciudad bajo la jefatura de Mao Zedong. Eso está, digamos, detallado, Yo en una momento de la obra. Miren, son, son 12 volúmenes, ¿no? Pero este volumen más, es el volumen más importante, ¿no es cierto? Porque acá están las, acá están las estrategias, ¿no es cierto? Las, las estrategias de, de la guerra revolucionaria del campo a la ciudad. Los, los, dos otro, los otros 12 volúmenes se refieren a, a, a la guerra política, pero a, acá están las estrategias militares, ¿no? la, el, el tipo del ejército este, guerrillero, el, el, el tipo de, de estrategia que tiene que desarrollarse. Pero esa, esa, esas son las estrategias que aplicó digamos, Mao Zedong en China, que no se podían trasplantar mecánicamente al Perú. Y ese fue el gran error ¿no? que cometió, digamos, este, este Abimael Guzmán. Al querer trasplantar una experiencia china irrepetible, que no se puede repetir en otro país, y la calcó, digamos, para aplicarlo al, al Perú. Entonces, ustedes pueden este, entender claramente que el año 64 es que se produce la conversión ideológica, se convierte en un radical maoísta, y copia hasta la fraseología, ¿no? que, que, que existía, y justamente eh, en su segundo viaje, en su segundo viaje, se produce, digamos, la gran revolución cultural, donde el ala radical de los maoístas, digamos, empieza la persecución de todo lo que ellos consideraban aburrenamiento y la, la pérdida, ¿no es cierto?, de la, del carácter revolucionario de la, de la revolución china, valga la redundancia. Porque el Partido Comunista, bajo Mao Zedong, consideraba que el partido se estaba desviando. Y con la consigna, ¿no?, que, verifíquese la consigna que, que se mandó, ¿no? Dice que, que, que se abran cien este, flores, ¿no? Que compitan sin escuelas de pensamiento. Esa fue la consigna, ¿no es cierto? Que se lanzó, que lanzó el, el Comité Central del Partido Comunista, ¿no es cierto? Y muchos ingenuos, muchos opositores a Mao Zedong pensaban que, que se, se estaba produciendo una apertura, una perestroika como sucedió en la Unión Soviética, ¿no? O sea, este, Mao Zedong está abriendo el abanico de del, del, del, del la de la... Política china para que todos este, pudieran escribir libremente lo, su, sus ideas, pudieran desarrollar una oposición en China, pudieran formar este, partidos alternos, etc. Pero esa estrategia fue usada para poder identificar a todos aquellos que eran opositores a la línea maoísta. Entonces, eso es fundamental porque luego de eso, identificados, este, Mao se tuvo pues. Eso pues, nos es ajuste de cuenta, cuchillo largo, digamos, otra noche cuchillo largo y liquidó a la oposición. Entonces, toda esa, toda esa conceptualización, ¿no es cierto?, de la política china, fue acogida, digamos, dogmáticamente por Abimay. La idea del gran timonel, de, del jefe, digamos, de la revolución, que no se equivoca, que, de, de que es omnímodo, que, que la línea política que traza él es indiscutible, nadie puede poner, ponerle en cuestionamiento, ¿no? Estamos hablando ya del año 67, 68. Todavía no había pensamiento Gonzalo, ¿no?, eh, eh, en esa época, este, Abimael tenía el, el, el, el seudónimo, ¿no es cierto?, del de camarada Álvaro. Y así se presentaba en todas las reuniones y, y algunas veces que iba a algunas universidades. Todavía no era Gonzalo. O sea, era un dirigente importante en el comité regional de José Carlos Marete y de Ayacucho, y que había logrado este, separarse ¿no? de la, de la, de la, del ala revisionista del Partido Comunista peruano, y él, él tenía la línea... Originaria y era, era apoyado, digamos, por, por, por, este, por los chinos. Entonces, el 68, el 69, él logra, digamos, este, capturar la universidad de, de Huamanga y comenzó a adoctrinar, comenzó, digamos, por centenares de estudiantes universitarios, estudiantes de colegio, digamos, a desarrollar el profesionalismo político, cosa que no pudo hacer Patria Roja. Patria Roja, con Ludovico y todos sus dirigentes, jamás podían controlar ninguna universidad. Era la movimiento comunista que partió, rompió también con, con Sendero y con Roja, y, pero no tuvo esa posibilidad. La única que posibilidad que tuvo Pate Roja era manejar la Federación de Estudiantes del Perú y manejar este, el SUTEP. O sea, eso es importante para que vean el, el problema que hay con el CONAR y con, con el SUTE actualmente. Entonces, 69, 70, ya este... Eh, Gonzalo, digamos, o perdón, este, Guzmán, ¿no? decide, digamos, este. Él es el que se desarrolla toda la concepción, toma la decisión de que en el Perú debería hacerse una revolución, digamos, este, armada, violenta, ¿no es cierto?, terrorista, el campo de la ciudad. Y era lógico, ¿no? él estaba en plena sierra del Perú, estaba en Ayacucho, era su foco de... su núcleo, ¿no? Sus cuartos estaban en, en, una, en la zona de sierra no estaban en una fábrica en Lima, porque su concepción hubiese sido diferente si no sido, por ejemplo, ¿no es cierto?, como alguna vez lo quiso, quisieron hacer, ¿no? tomar una universidad, ¿no? la Universidad de San Martín de Porres, o la Universidad Nacional del Callao, o la UNI. Y a partir de ahí desarrollaron toda una estrategia. Pero ellos jamás pudieron hacer eso, o sea, se concentraron en, en, en Huamanga en Ayacucho. Entonces, 70, 75 cae este, el gobierno de Velasco, ya no hay posibilidad de reformas. Entonces, el 75 toma la decisión de eh, iniciar la, la guerra terrorista en el Perú. 75, porque él consideraba que mientras Velasco estuviera en el poder el, el, la población podía ser engañada por un gobierno que, que consideraba que podía hacer reformas en el Perú. Pero cuando cae Velasco y sube Morales dice, no, acá la situación es, es lo que ellos llaman, ¿no? Condiciones objetivas y subjetivas están dadas. Entonces, el 75 toma la decisión él porque su comité central está sometido a él. Entonces, el, el, el 75 toma la decisión y ahí ya aparece, ¿no es cierto? Toda la parafernalia, ¿no es cierto? De, de, de, de él se auto denomina, ¿no? El pensamiento Gonzalo, o sea, la cuarta espada. La cuarta espada de la revolución, no solamente peruana, fíjense. Es el culto, la personalidad, la, la melagonía. ¿Qué cosa es cuarta espada? En el marxismo ortodoxo, la primera espada es Marx. La segunda espada es este Engels, Federico Engels. La tercera espada es Lenin. Eso es lo que se acepta a nivel mundial. no, al menos por los marxistas leninistas. Eh, Mao Zedong Tendría que ser la, la cuarta espada, pero una cuarta espada que no es aceptada por los leninistas. ¿no? Y a eso se agrega, ¿no es cierto?, este, el pensamiento Gonzalo. O sea, sería el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. ¿Por qué pensamiento Gonzalo? Porque suprimen a Engels, y sería solamente Marx, primera espada, segunda espada, este, Lenin, tercera espada, Mao Zedong, y cuarta espada sería este, el pensamiento Gonzalo. O sea, él se estaba, digamos, nivelando, ¿no es cierto? Se estaba igualando, digamos, a los fundadores del marxismo internacional. Para que vean hasta dónde hasta dónde llega, digamos, o llegaba, digamos, su, su megalomanía, ¿no? Su narcisismo, ¿no? Su, su egolatría, ¿no? De considerarse, digamos, un político, un pensador de la talla de Mao Zedong, de, de Marx, ¿no? De Lenin. Cuando evidentemente cualquiera, cualquiera, ¿no? Que conoce algo de marxismo sabe que Marx ha sido un, un teórico y un práctico político, ¿no? Él escribe todas las obras que ustedes conocen, que son más, más de 60 obras, sobre todo el Capital, y este, Lenin desarrolla, digamos, toda la... Una, lleva a la práctica una revolución efectiva, toma el poder, digamos, en Unión Soviética en el año 17, también es un teórico, marxista, ¿no es cierto?, radical, y el tercero, Mao Zedong, también es un teórico, un teórico de, de la, de, del marxismo, digamos, y desarrolla una, una, una guerra campesina del campo de la ciudad con éxito, toma el poder el año 49 aymael se cree ¿no? y, y vende vende la, la idea ¿no es cierto? a toda su militancia de que él es la continuación del marxismo del el mismo maoísmo y que el pensamiento de Gonzalo vendría a ser la concreción ¿no es cierto? teórica y política práctica del marxismo a las condiciones del Perú y América Latina. Pero evidentemente, pues no, este, los que conocen de, de política saben perfectamente bien que este, teóricamente, teóricamente, humano no tiene la talla teórica. ¿no? Yo acá tengo las dos tesis que he escrito: ¿no? una sobre la teoría del espacio en Kant, que la sustentó para ser este bachiller en, en, en filosofía, y la segunda sobre el Estado democrático burgués para ser bachiller en derecho ya o sea, son dos tesis que tienen 101 páginas, más o menos el promedio, pero que no tienen pues el nivel teórico, ni, ni, ni es un aporte, ¿no? Diferente, ¿no es cierto? A lo que podría llamarse el desarrollo del marxismo. ¿no? De ahí no se le conoce otra obra teórica, ¿no es cierto? Pero le vende la idea a ellos de que la... a su militancia de que el pensamiento Gonzalo es el pensamiento, es la línea correcta directriz de la revolución peruana y de la revolución en América Latina y en el mundo, en las condiciones actuales. Entonces, el año 80, ya como, como pensamiento Gonzalo, ¿no es cierto?, pasa lo que ustedes este, desarrollan, el partido se genera, digamos, estructura, se organiza en función de lo que él cree que debe ser la revolución. Un partido clandestino, un partido de cuadros, un partido que, que tiene como base no a, a los obreros, ¿no?, ni a los campesinos. El partido Centro-Luminoso es un partido este, fundamentalmente de, de profesores universitarios y de estudiantes de universidad y de estudiantes de colegio, ya eso tengan claridad. Eh, si, si hablamos más el Partido Comunista tiene que estar estructurado sobre la base de la clase obrera, o sea, el proletariado es la clase dirigente. Bueno, pero el Partido Sendero Luminoso no era eso. Por eso ustedes ven, ¿no? Ustedes ven que este, los mandos dirigenciales de, de Sendero Luminoso eran profesores, ¿no? Y de ahí viene el, el, el asunto este del CONAVE, del FENATEC, este, que acaban de reconocer el Ministerio de Trabajo y la presencia del Ministerio de Trabajo ahí en el Libre Maravino. Eso no es casual. ¿Por qué? Porque ellos saben, ¿no es cierto?, que para desarrollar cualquier este, organización, cualquier tipo de movimiento político, lo fundamental es la captura de la mente, de las cabezas, de los cerebros, sobre todo los estudiantes. Estudiantes secundarias, estudiantes de, este, de universidad. Y Sendero fue Sendero, fue ese. Sendero desplegó ¿no? los cuadros de, de la ciudad, de, de la Universidad de Guamanga, lo desplegó hacia las comunidades campesinas. O sea, obligaban, en muchos casos, digamos, a campesinos a que se plieguen a, a estos grupos este, terroristas, secuestraban o captaban a los hijos de ellos, se los llevaban para atopinarlos y que participen también en, en, en actos terroristas. O sea, no era un movimiento de masa, ¿no es cierto? El movimiento de masas fue lo que pasó en la Unión Soviética en octubre de... Primeramente en febrero del año 17, cuando se produjo la primera revolución rusa, donde se movieron obreros de las fábricas, trabajadores, ¿no es cierto?, soldados y campesinos. El movimiento de masa fue en octubre del 17, cuando Lenin condujo ¿no? a la revolución, a los trabajadores de las fábricas, a los, a los este, soldados. Acá no, acá fue una estrategia diferente. El 80, entonces, se desarrollaron las acciones, ustedes conocen, estaba en el 92. Como era un partido, digamos, que tenía como eje fundamental, digamos, la personalidad, el mando, ¿no es cierto?, de Emmanuel Guzmán, no, no, no había una posibilidad eterna, no, una, una dirección colegiada. Como existía, por ejemplo, en el, en el partido este, comunista soviético, ¿no? donde Lenin era el factor dirigencial el, el, el más importante, pero al costado tenía, digamos, a, a todo un Estado mayor, ¿no? Tenía a Trotsky, tenía a Stalin, tenía a Kamenet, a y toda su, su Estado Era una concepción diferente, ¿no es cierto? Este, la de Lenin, por ejemplo, y idénticamente la de Mar, respecto a lo que estructuró Jaime este, Guzmán. Entonces, si el partido está estructurado como partido caudillo, no como un partido de masas, si el partido depende de lo que diga el, el, el, el jefe de ese partido, si el partido, digamos, se mueve solamente a las consignas, a las órdenes que dé, digamos, este... La máxima jefatura, que es Aymar Guzmán, evidentemente, ¿no? Una vez capturado la cabeza, todo el cuerpo, digamos, se tenía que descomponer. Es una estrategia de la CIA conocida, ¿no es cierto? Eso lo usaron en Argelia, ¿no es cierto? Para poder de, destruir, digamos, este, un movimiento este, también ahí este terrorista. ¿no? Cortaron la cabeza y el cuerpo... Entonces ellos sabían, ¿no es cierto?, que lo fundamental, digamos, en la lucha contra terrorista acá en el Perú era la captura de Aymar porque no tenía Estado Mayor, tenía solamente como, como una concepción china de... de, de... Era un mandarismo, ¿no cierto?, sobre el cual no podía haber, digamos, ningún tipo de oposición. No se admite oposición en ese tipo de partidos. Y si se oponen son liquidados, física y políticamente. Y la cosa se agravó cuando, cuando falleció, digamos, la, la esposa de, de Ayemadé Guzmán, que era la... Eh, esa, esa, esa mujer era la que comandaba, dirigía, digamos, a las huestes este, terroristas, digamos, en, en el campo, no la que desarrollaba las acciones, no movía, ¿no es cierto? Ese, ese liderazgo de la mujer, digamos, que luego Ayomael no pudo, digamos, este, reemplazarlo. ¿no? Porque además esta señora, este, Augusta de la Torre, conocía el quecho, era oriunda de la zona, ¿no? sabía todo, digamos, este, la idiosincrasia de su paisano. Y para... Humán, pues, era, era como portarle un brazo a su muerte, fue catastrófica, ¿no? No solamente desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista de la estrategia militar, ¿no es cierto? Ya no tenía, digamos, un, una, una organizadora, una, un anuario que, que faturara, digamos, el, el aparato militar en, en, en Ayacucho. Y por eso no era casual, cuando decaen las acciones en, en la sierra, digamos, que Humán se traslade, digamos, a, a Lima. Y en Lima comienza, digamos, a, a aumentar, ¿no es cierto?, la, las acciones terroristas. Y esto fue lo, lo, lo, lo terminante, ¿no es cierto? Porque en, en la estrategia político militar se sabe, ¿no es cierto? Defiende todo lo que tu enemigo ataca. Ataca todo lo que tu enemigo defiende. Es una acción fundamental. El hecho de que la acción terrorista se concentre en Lima y que haya decaído, digamos, este, las acciones en, en el campo, denotaba, ¿no es cierto?, que la estrategia, la estrategia este, de Guzmán era equivocada, era errónea. ¿Por qué? Porque la estrategia de ellos, siguiendo la, este, la estrategia maoísta, era desarrollar la, la, la guerra terrorista en, en el campo, crear bases de apoyo, de la base de apoyo de la, de la sierra del campo, cercar las ciudades y luego en un asalto final tomar las ciudades. O sea, el ejército guerrillero del campo tomaba la ciudad. En Ayacucho no, no se produjo eso. Y la, el, el terrorismo estuvo focalizado fundamentalmente en Ayacucho, en, ese, en esa región, en ese departamento. No hubo mayor acción en Cajamarca, en, este, en, en, en Guaraz, en Huancabelica, en Junín, en Puno, en Arequipa. No hubo. Todo se focalizó. Entonces, los servicios de inteligencia ya detectaron, ¿no es cierto?, la presencia de. Ismael en Lima. Y el problema era solamente el capturarlo. Ellos sabían, si capturaban a, a Ismael, todo, todo el accionar de sendero iba casi a, a caer a cero. Y eso fue lo que pasó por pues, ese 13 de septiembre del año 92. ¿no? Ay es detenido, sin mayor, este, sin mayor oposición. Porque algunos dirían, ¿no? Este, si Ajimael ha, ha mandado a matar a tanta gente, ha, ha dirigido, digamos, acciones terroristas, ha ordenado, lo mínimo es pues que se defienda ¿no? Y que haga frente a la a la incursión de los policías. ¿no? Pero ustedes vieron en el video, ¿no? Cayó, digamos, este. Sin luchar. Entonces, este. Ya en ese día ya, políticamente, este, se había producido no solamente la, la detención de, de Aymael, ¿no? lo más importante es que se había quebrado al partido Centro Luminoso, tercero, que se había cortado la cabeza de la organización, y sin el, el cerebro, sin, el, sin la máquina pensante en, en esa maquinaria de guerra política, era imposible que Centro pudiera subsistir. Entonces, ¿qué pasó? Lo más importante fue la capitulación política. Ismael capituló, ¿no? Y lanzó la estrategia del acuerdo de paz. O sea, de ser un grupo terrorista violento que desataba acciones, este, con coche bombas y explosivos, ¿no? Llamó, ¿no? Llamó, digamos, a un acuerdo de paz. Es decir, que Sendero quería, digamos, este, llegar a una suerte de, de acuerdo que le permitiera a él tener condiciones, este, mucho más favorables en la cárcel. O sea, al capitular, al no tener estrategia ya este, con la que pues, se podía dirigir el, el grupo de este, Sendero, era, era obvio, ¿no es cierto?, que el partido tenía que agregarse. Y así sucedió. ¿no? Y lo que le digo, lo, lo siguiente es importante. ¿no? Ahí el partido de Sendero se, se, se parte en tres. Pero solamente son dos líneas fundamentales. La tercera se disuelve. ¿no? La línea a proseguir, ¿no es cierto?, o sea, de continuar la la lucha armada, digamos, este, de la selva de Brian o de la de cierta parte de la sierra, o la línea del Acuerdo de Paz. O sea, lo llaman ellos la línea acuerdista, la línea de Aymel. La que prima la línea acuerdista. ¿Por qué? Porque la idea de ellos, la línea guardista la línea de Aymel, era generar este, un movimiento de amnistía, ¿no es cierto?, para sacar de la cárcel a Aymel. Por eso se creó el Movadef un brazo político, cuyo objetivo fundamental, digamos, era sacar de la cárcel vía amnistía, y bueno, ¿no? eso era lo que interesaba, ¿no? Por eso ellos decían, preservar la vida de la jefatura, ¿no? Porque ellos querían por todos los medios, digamos, este, que a nivel no cumpla la, la cadena perpetua, ¿no? Ellos pensaban que algún gobierno ahí podría llegarse a un acuerdo, digamos, como ¿no? ha sucedido, ¿no? Se dan amnistía amplia, como fue el año 68, el año 56, que salieron de la cárcel casi todos los que estaban presos de la dictadura de el año 68 que salieron de los que estaban presos a consecuencia de la guerrilla, el año 65, entonces ellos pensaban también, bueno, en el, el año 92 ya, ya se capturó, bueno, estamos en una situación de paz una amnistía este, para que salga Abimael y todos los que estaban detenidos pero ellos cometieron un error, ¿no? el Estado peruano no aceptó esa condición ¿no? y Abimael tuvo que estar, digamos, casi 29 años preso hasta el día de hoy ¿no? y el partido, digamos, de ellos ha este, estado a la deriva, ya no no tenía la fuerza, la contundencia, no tenía, no era una maquinaria de guerra, ¿no? Se redujo a qué cosa, se redujo a un grupo minúsculo en el que se dedica, digamos, al cobro de cupos, a la extorsión, con el cuento de partidos militarizado, que no tienen más de 50 efectivos. Y el otro brazo es el MOVADEF, que es el brazo que sobrevive en estos momentos. Entonces, el, el, el, el MOVADEF es, el, es el, el, el grupo, es el brazo político, ¿no es cierto?, que desde el año 2004, funda el CONARE y luego pretende inscribirse como partido político ¿No? y con gente, digamos, que había salido de la cárcel con algunos cuadros que habían cumplido su pena, se reorganiza para tratar de usar las herramientas de la legalidad, digamos, actual pero en ese proceso, digamos, el del perjurado rechaza la inscripción porque en sus estatutos en sus estatutos ellos habían colocado que su base teórica, su base ideológica, era el pensamiento González. Que para los entendidos, era una suerte de apología del terrorismo. Fíjense. Entonces, al verse ellos, digamos, este, en la posibilidades de, de hacer vida política legal, porque ellos tienen la consigna, ¿no? el, el, el modaleste hace vida política legal y vida política clandestina. Entonces, ellos han impulsado, ¿no es cierto?, lo que llaman el Frente Magisterial. Porque en el Frente Universitario no tienen llegada. ¿no? No, este, ejemplo, a San Marcos jamás pudieron controlar. En San Marcos hubo un movimiento de oposición fuerte a, a su presencia. Nunca. Tuvieron algunos cuadros así dispersos en San Marcos, pero que no eran parte del movimiento en San Marcos. Estaban casi todas las izquierdas, ¿no? Estaban los trotskistas, estaban este, la gente de Izquierda Unida, estaba, toda la gente que ustedes conocen. Pero Sendero no, no, jamás dirigió el movimiento universitario ni tampoco lo que era la Federación de Estudiantes del Perú, ¿no? que casi siempre estuvo en manos de Patria Roja, ¿no? que era un partido inocuo. ¿no? Patria Roja inicialmente era ser un partido este, maoísta, ¿no? se convirtió en un partido electoralero, como ustedes lo pueden ver ahora. ¿no? Que son parte, de, son parte de, participan del de frente este de Juntos por el Perú. ¿no? Entonces, el único partido beligerante digamos, que quedó era Sendero, pero que fue liquidado, digamos, militarmente en el año 92, y lo que quedaba era el brazo político del Moabé, entonces ellos, ante la imposibilidad de poder sacarlo a, a Ismael, algunos cuadros, ¿no?, que residuales organizan del Frente Magisterial para desarrollar una, una suerte de, de organización paralela al SOTEC. Porque ellos son, el, el Mubay, son enemigos a muerte de Patria Roja, a pesar de ser primos hermanos, de haber nacido de la misma, qué decirle, del mismo vientre, en el año 64, en la cuarta conferencia este, del Partido Comunista, a pesar de haber nacido, ellos se, se odian a muerte. ¿Y por qué quieren el, el magisterio? Por razones, una económica, otra política. ¿no? La económica, ellos quieren este, quitarle este, a Patria Roja el control de la red de universitario, universitaria. ¿no? Que es una fuente de financiación multimillonaria, ¿no? controlada por Patria Roja en estos momentos, hasta estos momentos. ¿no? Y para entrar ahí es que han logrado, digamos, que el ministro Maraví legalice, ¿no es cierto? Legalice, ¿qué cosa? A, al sindicato. Al no poder, este, fíjense, esto tiene historia. El, el, el, el año este, 2017, ellos convocan una, una, una huelga de bases, el Condare, ¿no es cierto? O sea, se hace Ayacucho, Puno, Cusco, Guaraz, o sea, casi la, la base de la Sierra, este, ejecutan una huelga magisterial parcial contra la opinión del gremio oficial del SUTEP, que está controlado por Patria Roja. O sea, hacen un, una suerte de paralelismo y se, nombran, se toman el nombre de comité de base del SUTEP y logran una huelga parcial ¿no? y logran arrinconar en esa época. ¿Te acuerdas de la ministra? martes, martes Y la huelga ahí es este, comandada por Pedro Castillo. ¿Por qué Pedro Castillo? Porque Pedro Castillo, digamos, era un personaje, digamos, este, inocuo para ellos. Porque anteriormente ellos tenían otro, otros cuadros, así, militantes, ¿no? Comunistas, ¿no? Como Guainalaya. Pero eso ocasionaba, según ellos, digamos, este, cierto rechazo y, y prefieren el camuflaje. Estoy hablando del año de 2017, señor. Y la estrategia de, de Moabé, quizás esto no participe de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo tiene otra otra visión, digamos, de, de la estrategia. Porque lo quería él quería ser congresista, ¿no es cierto? Ese era su sueño, o ser alcalde o congresista. No pudo ser alcalde de su pueblo, perdió la elección, y luego se le cayó en el chilo pues, esta, esta candidatura presidencial. Fíjense, en el, el 2017, esto es importante, que, que lo que quiere era, digamos, este, este, legalizar a sus cuadros en el movimiento magisterial. Para desarrollar a partir de ahí, digamos, una campaña de adoctrinamiento masivo. Pero para eso tenían que tomar el SUTETA. No pudieron tomarlo por la resistencia de Patria Roja. Entonces, cambiaron la estrategia, ¿no? Crearon un gremio un gremio digamos este alterno, que es el, el FENATEC, la Federación de Trabajadores de Educación de Perú, impulsado por el, el MOADEF. Y esto ha sido hasta el año pasado, ¿no? que ellos han impugnado por inscribir esta, a esa federación paralela en su tema. Y ellos estratégicamente colocan al ministro de Trabajo actual en ese cargo lo primero que hace mientras el trabajo, digamos, es reconocer oficialmente a esa federación. Entonces, esa ha dado partida, ¿no es cierto?, oficial, oficial el Estado de le ha reconocido, digamos, oficialmente su personería jurídica. A ese documento. Cuando ustedes revisan para reconocer un sindicato, una federación o una central, digamos, el mínimo dos o tres años, porque hay una serie de requisitos que le piden. A la Federación no Central. Eso, eso, eso, eso tiene una explicación política, ¿no es cierto? Eso explica la presencia del ministro. Entonces, sí. Él, sí. tienen sí. dos gremios acá. Tienen el SUTEC, reconocido oficialmente, controlada de rama, y tienen la, la Federación Nacional de Trabajadores, controlada por el MOADER. Dos gremios magisteriales. Han logrado lo que no pudieron hacer en 20 años, ¿no Esos son hechos. ¿eh? Lo que les digo son. Acá tengo bien las resoluciones de, de reconocimiento. Yo no he visto, ¿no? Yo, yo, yo, yo les digo, este, para que yo soy directiva de colegios profesionales, directivas de, de gremios este, de la universidad, de sindicatos, años de años para que te den un reconocimiento. Acá lo han hecho en 24 Pero el proyecto no apunta, ¿no es cierto?, a, a, a reiniciar, digamos, este. La estrategia que desarrolló este Guzmán, porque él, según la concesión de Guzmán, el único que podía llevar a cabo esa estrategia era Guzmán. Y eventualmente sí, él podía haber salido de la, de la cárcel. O sea, él se lleva a, al partido sendero luminoso, con él se lleva al partido de la tumba. Yo, y esto lo he consultado con otros colegas politólogos, tratando de un partido caudillo, es imposible que el partido pueda sobrevivir. Lo que quedarán son remanentes, ¿no es cierto? Remanentes este, en el ritmo magisterial que van a desarrollar intereses propios. Eso, y no es invención mía, ¿no? Eso, eso lo ha escrito ya, este, un conocido, este, un alemán, ¿no? Tiene este libro, acá lo explica, son dos volúmenes. No, la raíz, ¿no es cierto? El, el origen, las estrategias de los partidos políticos en todo el mundo. No, quiere decir que te formula la famosa ley de hierro de la oligarquía, ¿no es cierto? Partidaria. Para que yo le he agregado, ¿no es cierto? Este, una, una suerte, una ley complementaria, ¿no? Que los que los, este, los este, comités dirigenciales, una vez que muere la jefatura en un partido caudillo, en un partido que se basa en el culto a la personalidad, ya no siguen la línea original, sino desarrollan intereses propios de camarilla, donde no interesan los principios. ¿no es cierto? sino el beneficio particular entonces eso es lo que eso es lo que va a pasar en los próximos este en los próximos este meses ¿no? van a ver este es una fuerte políticas políticas, pero el inicio de la lucha armada en el Perú yo lo descarto totalmente o sea ese cuento que le venden ¿no es cierto? a la, la derecha y la ultraderecha ¿no? los servicios de inteligencia de, de la Marina y de la Fuerza Armada, y que hay un rebrote terrorista, eso es algo absolutamente falso. Y aún más ahora, con la muerte de Aymar ese proyecto está enterrado. Como lo, lo fue el proyecto aprista ¿no? Como hay la Torre. Pero lo diríamos, como no lo diríamos. Entonces, no existe esa posibilidad. Ahora, Probablemente, acá viene el problema de la sucesión, ¿no? por, lo, por lo que queda, ¿no es cierto?, de la, de la herencia que puede haber dejado, de herencia política que puede haber dejado Abimael. ¿Quién se declara su sucesor? Alguien puede asumir la jefatura, digamos, de ese partido, es imposible. La, la estructura, la naturaleza, la forma como se formó, se gestó esa organización. Que fue una creación, digamos, muy personal de Abimael, ¿no? Fíjese, evidencia probatoria: tienen el caso de la Unión Soviética, un proyecto colectivo diseñado por Lenin con su Estado Mayor que logró tomar el poder en Rusia. El proyecto maoísta en China que logró tomar el poder en China, capturar el gobierno, del Estado, cambiar, hacer la revolución en el Perú. El pensamiento Gonzalo que a tomar el poder. Tomó el gobierno y tanto Lenin como Mao acabaron sus años como jefes de su gobierno, como presidentes, como las máximas autoridades en sus respectivos países. Héroes endiosados. Pregunto: ¿Ahimal Guzmán llevó al triunfo a su eventual revolución del campo de la ciudad? ¿Ahimal Guzmán logró tomar el poder en el Perú, tomar el gobierno en el Perú? Ahí va el Burman, concretó, como dicen los marxistas, ¿no? En la práctica, ¿no es cierto?, su teoría, su estrategia política, como exitosa, como certera, como conductor, como timonel, como cuarta espada de la revolución. ¿Cómo terminó esto? Terminó, como hombre, preso a los 86 años y que fallece por un enfermedad. Me decían por ahí, ¿no?, que muchos, este, mucha gente que conoce este asunto, ¿no? Eh, eh, eh, Ayuba debió haber este, eh, muerto, digamos, en acciones de armas del el año 92 cuando la policía lo, lo quiso detener. Si él hubiese resistido y hubiese muerto en esa, en, esa, en esa oportunidad, otra hubiese sido la historia. En estos momentos, sus seguidores eh, bueno, lo tendrían pues en un pedestal, ¿no? en un monumento, ¿no? caído en armas, muerto en una acción revolucionaria, etc. etc. Pero eh, la forma como uno muere también es importante. ¿no? Eh, el accionar, digamos, de, de una organización política. Y eso, por ejemplo, en el caso de Aya de la Torre también es idéntico. ¿no? Como muere de la Torre, muere, digamos, ya de cáncer, en, en un hospital, en una cama, ¿no es cierto?, este, a la vista, digamos, este, de uno de sus más cercanos colaboradores, ¿no?, con un sentimiento de piedad. ¿no? Muchos dicen, si Aya de la Torre y esa muerte en el año 32, cuando se produjo, ¿no es cierto?, el, el, la insurrección en Lima o en Trujillo, si hubiese muerto en esas circunstancias, el APRA sería otra cosa. Porque siempre estaría presente el pensamiento, digamos, la teoría y la forma como muere, digamos, este, un personaje político de ese calibre. ¿No? Y ese es el culto, pues, ejemplo, ustedes comparen el culto, digamos, a Che Guevara. Es totalmente distinto. ¿no? Un hombre que muere, digamos, este, en acción de armas por un ideal, deja los... Este, su tarea burocrática de ministro en Cuba, digamos, y decide él salir de Cuba y irse a una aventura, digamos, este, guerrillera, ¿no? muere en Bolivia, fuera de su, de su patria. Y muere peleando, ¿no es cierto?, con las fuerzas este, del ejército boliviano. Y por eso es que lo endiosan a privar porque para, para esta gente, para los marxistas, es un martes, ¿no es cierto?, de la Revolución. Y su pensamiento, su, su trayectoria, su vida, digamos, queda que ¿Qué distinta a la muerte de Fidel Castro. Fidel Castro muere por pu burocratizado, digamos, como jefe, digamos, vitalicio en el Partido Comunista Cubano, digamos, este, muere por, por no O sea, la muerte de, de Che con la muerte de, de Fidel Castro es, es diferente. Y muchos dicen ¿no? que la trascendencia de Che Guevara es mucho más amplia, mucho más grande que la de Fidel Castro. Bueno, entonces, este... Para el Perú, digamos, la muerte de, de, de Aymael Guzmán cierra un ciclo político que es irrepetible. Entramos a una nueva situación, digamos, este, que va a generar una recomposición de los actores políticos en el Perú. Va a influir en el, el Movades, claro, yo les auguro que el Movades derivará pues, en, una, en una serie de un partido este, revisionista más, un partido electorero, ¿no? En las próximas elecciones lo veremos este, presentando a sus candidatos al Parlamento, ya de forma más abierta. Van a salir de la clandestinidad y van a ser vida pública. Para que eso esté bien o esté mal, bueno, ya esa es una decisión de ellos. Porque si a Humán estuviera vivo, bastaría contra esa línea. Pero sin liderazgo, sin jefatura, no tienen este futuro. ¿no? Y ahí se aplica, digamos, la, la, la, la, la, la ley, ¿no es cierto? La, la máxima de, de Mitchell, ¿no es cierto? La ley de hierro de la solidarquía partidaria. Bueno, ahora sí voy a pasar, a, para terminar esta, esta breve este, intercambio de, de datos, de hechos, a contestar algunas preguntas de forma abierta, así que pueden hacer ustedes las preguntas que crean conveniente para poder, este, para poder este, terminar esto. No, lo de patria roja, yo, lo, yo estoy acá relatando cómo se genera patria roja con bandera roja y este sendero luminoso, que son tres hermanos, ¿no? Nacidos del mismo vientre. Bandera Roja se extinguió, su última participación fue como en la Asamblea Constituyente del año 79, con Saturno Paredes, que llegó a ser constituyente, y luego de eso desapareció Bandera Roja. Quedaron Sendero Luminoso y quedó Patria Roja. Ahora, lo de la corrupción, este, Patria Roja que está en la corrupción es un problema de ellos, que investiguen todas la derrama magisterial, que, que, que investiguen todo lo que ha hecho en estos últimos 20 años. Ya, vamos a ver, alguna pregunta. Lo cierto es que, acá me dicen, pero desde el 2017 se quiso, este, se quiso este, inscribir el fenate no, no sean ingenuos, vean ustedes el expediente administrativo, ahí está la, la presentación de la solicitud que fue hecha en el mes de julio. ¿Ya? En el mes de julio del año 2020 se presentó y apenas llegó el Ministerio de trabajo lo aprobó. Ahora, es interesante, ¿no? Fíjense, yo les, les he, acá les he escrito, ¿no es cierto?, cuál es la tragedia de, de la izquierda de Venteruno, que son estos tres grandes? primero son dos bloques, primero era un solo partido del año 30, luego se dividió en dos, ¿no? Se dividió en dos, el, el ala moscovita y el ala pequinesa, el ala pequinesa se dividió en tres, de los tres quedaron dos hasta ahora, queda Pate Roja y, y, y quedaba Sendero Luminoso bajo el nombre de Mogadet. ¿Ya? En este cuadro no está Perú Libre, porque Perú Libre no era parte de esta estructura. Perú Libre aparece recién en el, el 2000, este, el 2006, 2007, con un partido regional. O sea, es, sería una rama, digamos, un partido, perdido, ¿no es cierto?, dentro de la izquierda, ¿no? Un partido, digamos, provinciano. ¿No? Es importante la pregunta que me hace. Acá está Perú Libre. No forma parte de este conglomerado, de esta estructura, porque tiene estructura este real, ¿no es cierto?, histórica del Partido Comunista, ¿no? Perú Libre aparece acá, ¿no es cierto?, en Junín, como un movimiento regional. Acá, 2006-2007, ¿no es cierto? ¿Quién es el, quién es el, el, el, el mentor, el teórico de Vladimir Serrón, ¿no es cierto?, que luego de su estadía en Cuba, porque una vez que muere su padre, lo sacan a él del Perú, se va a estudiar a Cuba Medicina. Y luego cuando regresa a Perú, ya este, él viene pues con una... Con una este, Conceptualización con una visión política, ¿no es cierto? De Rangabre de cubana, ¿no? De, para el comunismo cubano, ¿no? Esa es su visión teórica, ¿no? él no es un maoísta, ¿no es cierto? Por eso muchos que hablan de, que es, de Perú libre esto, distinto al Moadez, distinto sendero, distinto a Rojas son como el agua y el aceite. Es la concepción cubana, digamos, este, que cree que se puede llegar al poder mediante, digamos, este la vía electoral, no mediante la lucha armada. Perú Libre jamás este, ha tenido en su idea de desarrollar este, guerrillas o movimientos institucionales armados. Y la prueba es que el año 2008-2009 que llegaron a ser el gobierno regional en, en Cusco se, se dedicaron pues a administrar toda ¿no? la región. O sea, yo no he visto, a menos que conozcan, ¿no? A Cerrón este, desarrollando una guerra de guerrillas o haciendo algo, este, impulsando un movimiento armado, y lo que, lo que le interesaba a Cerrón es este, eh, expandirse, ¿no? Salir de ser un partido este, pro, este, provinciano, este, un partido serrano, si habla vale la palabra, que, o sea, que tiene su origen en la sierra, hacia Lima y a todo el Perú. O sea, crecer, ser un partido nacional. Porque el proyecto, el proyecto de Cerrón es el quiere ser presidente de la República, ¿no? Para eso funda un partido. ¿no? Pero el problema es que, que en Perú Libre no hay, pues, este, no hay Estado Mayor, ¿no? No existe Estado Mayor del Partido. Es un partido que está centralizado, digamos, en la persona de, de Cerrón. Y ese es el gran error que se comete, digamos, en estos partidos, ¿no? Que tienen muchas veces, este, visiones, digamos, este, personalistas de la política, ¿no? Y ese es el gran problema de la izquierda en el, en el Perú. No tiene Estado Mayor, ¿no? Este, perulino. Ese es el gran problema. Eh, eventualmente si lo metieran preso a ron, digamos, tendrían problemas, habría muchos problemas ¿eh? A pesar de que esa prisión puede ser consecuencia de un abuso de los fiscales, ¿no? Porque hasta el momento no hay una causal así definida, no hay un proceso donde haya pruebas determinantes, de un robo, pues, masivo, multimillonario. ¿no? Lo que hay son problemas en la ejecución del presupuesto, en haber pagado, digamos, este, por obra que no debió pagar. En, una, en un caso, en la Roya, 800 mil y pico de soles, por un lado arbitral, por otro, este, obras mal hechas. Consecuencia de la gestión, el asunto lo brevet. Pero que haya así un problema, así como el que tiene Keiko, que había recibido tres millones y medio de dólares del grupo Romero Blanco de crédito de Confiego, con la plata que recibió de Ode, de este, Alan García, y todavía no, no se conoce. O sea, todavía la, la evidencia probatoria que hay contra él es muy débil. De... Entonces, este, no forma parte. Entonces, el, el, el error de cerrón a, a formar su partido fue el, el, el haber introducido, digamos, este, en su ideario, digamos, su concepción de marxista, leninista, marieteguista. Ahí hay un gran error. El Partido Perú -Libre no es un partido leninista. Ya les he explicado varias veces. El partido, un partido leninista es un partido de cuadros que está formado para tomar el poder por la vía violenta. En la concepción leninista, digamos, este, la vía es la insurrección armada en las ciudades. O se ha desarrollado violencia armada. No es la estrategia del campo a de la ciudad que es la estrategia Maoísta. Entonces yo no entiendo, digamos, cerrón este, por qué se considera leninista por la estrategia, tampoco. ¿Por qué? Porque la estrategia leninista no es una estrategia electorera, ¿no es cierto? De ir a sacar firmas para un referéndum, de participar en, en elecciones, ¿no es cierto? Para hacer reformas este, políticas, económicas. Y eso lo sabe cualquier este, marxista, digamos, que conozca, ¿no es cierto?, de, de estas teorías. Entonces, lo que sí puede ser Perú Libre es un partido marxista, ¿no es cierto?, porque tiene la concepción teórica, ¿no es cierto?, determinística, atea, materialista, ¿no es cierto?, de la sociedad y de la política, eso sí podría ser. Y Mariategui no podría ser, porque Mariategui tiene otra concepción del marxismo. El marxismo Mariategui no es un marxismo andino, es un marxismo eh, eh, eh, euro, europeizado, es como el eurocomunismo, ¿no? El marxismo de, de, de Mariategui, inclusive tiene, inclusive tiene este lean ustedes este, las la, la 20 obras, el alma matinal y toda la, la carga, digamos, este sentimental que le, que le produce, digamos, este, o que produce, digamos, este, en sus, en sus obras. Está influenciado por el comunismo, digamos, este, italiano, que es un comunismo distinto al leninismo. Entonces no puede ser maleteísta. marxista sí puede ser. Entonces hayan cometido un error que deberían, digamos, este darse cuenta, y eso le ha costado, por no es cierto, toda la campaña este, demoledora que han hecho de que el marxismo, el comunismo, que, que, que va a destruir el Perú, que no va a quitar esto. Entonces, ese, ese es un problema, digamos, este que será un poco difícil de solucionarlo, porque de eso se van a agarrar, digamos, este, los medios de comunicación del grupo de poder para liquidarlo. Bueno. Lo de eso ahí, ya saben ustedes perfectamente bien, es un instrumento de penetración de los norteamericanos en América Latina. No solamente es en el Perú, no es la forma como ellos introducen a sus agentes, a sus espías, con el cuento de la, de la ayuda trabaja a, a los amigos del servicio de inteligencia digamos este que me están escuchando acá que me están copia muy bien porque ahí me han avisado que lo que yo les digo, los análisis que les digo los, tejido, los, tejido, los tejido están en sus en sus sesiones de, de análisis, ¿no es cierto? Yo estoy hablando, estoy haciendo análisis político económico porque yo soy profesor de teoría política, soy profesor de teoría del gobierno, soy profesor de teoría del Estado y profesor de teoría económica. ¿Ya? Y no de ahora, estoy más de 31 años en este asunto. Y he escrito más de 85 libros. O sea, yo analizo los hechos, los, interpreto los, los datos con grupos de investigación, ¿no? Que dirijo yo en San Marcos y en otras universidades. Y se lo transmito a ustedes con una finalidad, ¿no? De que sepan ustedes saber ubicarse, ¿no es cierto?, en, su, en el ambiente político. Yo no tengo ningún interés, señores, ya les he dicho, tener algún cargo que ser asesor de nadie. Ya. O sea, a la gente de inteligencia, de la Marina y del Ejército y de la policía que me está escuchando en estos momentos, este. Cópienme bien, interpretenme bien, no este, distorsionen lo que yo les digo. Este, lo de camarada, pues, es, el, es este, el, la denominación que usan los comunistas en todo el mundo, así como los apristas hacen lo de, tienen la denominación de compañeros y los, los, los axiopopulistas populistas este, ¿no? Ahora, la, la muerte del padre de, de la Iglesia digamos, este, no está clara, ¿no? Porque algunos dicen que ha sido gente de la marina, otros dicen que ha sido gente de sendero, otros dicen que ha sido los apristas. Fujimori, con los la captura de Aymael el año el año 1990, ¿no? en, la, en la casa que, que donde estaba ubicado antes de que lo capturen en Surquillo, en una casa que estaba por Santa Catalina No, no, el, el, los centralistas no creen en, en, en el neoliberalismo, creen que tienen otra caracterización de la, de la, de la sociedad peruana, capitalismo burocrático, semifeudalidad. El, ¿El mismo se si metió el terror en Chile? Sí, eso es correcto con Pinochet. Eso es correcto. ¿Qué va a pasar con el castigo con Maraví? Esa es una buena pregunta. Porque si, este, si los congresistas no censuran a, a Maraví, significa que, que toda la, son, son tigres de papel. Ya los que conocen de política me, me van a entender. Son tigres de papel en el lenguaje levo, de maoísta. O sea, son perros que ladran pero y nada más. Porque y todo, de renovación, hablan de censurarlos, interpelarlos, pero a la hora de, a la, hora de, la, de la verdad, arrugan. Si son consecuentes, tienen que censurar a, a, a Maravís, tienen que censurar a todo el gabinete de ellos. Pero de, de, repente, de repente, ¿no? este y, y es una posibilidad, ¿no? Que al, al final ellos arruguen y den cualquier pretexto para, para no ir a la, a la censura de todo el gabinete, ¿no? Porque perderían ahí una bala de plata, ¿no? Claro, el, el, el, la captura, la, eso ya, ya estaba, ya, ya estaba, digamos, este, ya, estaba ya, este, ya estaba ubicado en esa casa de Santa Catalina, ¿no? donde se encontró el, los videos de Sombrer Griego. ¿no? Y ahí es que tuvieron ahí detenerlos y nos sé, evitamos dos años de, dos años de, de terror, como De bomba, coche bomba, ¿no? Es lo mismo que está pasando en estos momentos en el Irán. ¿no? En el Irán, fíjese, este, los terroristas están del año 80, son 40 años. En 40 años, mil más mil 120.000, mil efectivos de la policía, el ejército la No pueden con un grupo de, de, de 50 personas, pues eso es absurdo, ¿no? Porque hay un caso de corrupción, ¿no? Porque ahí el negocio es la droga, ¿no? Eh, no hay nuevo líder. No hay otro sol. El único sol era Ismael. Ya, este, ahí, este, ese es el problema de la sucesión, este, en un partido comunista, ¿no? Cuando, cuando murió Lenin, como tenían estado mayor, ahí la, la lucha fue muerte, ¿no? Entre Trotsky, Stalin, si no había Kamenet, no había, pues, este, el, el problema ahí de, de Lenin fue no haber este, dejado a un sucesor en, en la línea, ¿no? Y por eso que Stalin y, y Stalin y, y, mandó a matar a Trotsky, ¿no? Porque pensaban que Trotsky iba a organizar una contrarrevolución para sacarlo a Stalin del poder, ¿no? O sea, yo le estoy hablando de la pura teoría política, señores, es mi libro que se llama Teoría Política y Partidos Políticos, ahí estoy narrando con, con señales, con documentos, estoy reproduciendo documentos, digamos, eh, históricos, ¿no es cierto?, que no están publicados, pero como ya ha muerto, este, además, no hay ningún problema, todo lo voy a reproducir en, el, en esta segunda edición de mi, de, de mi libro. esto es mentira, lo de Julio Velarde, doctorado en la Economía de la Universidad de es y, y, todo, todo el aparato del de, marketing de, de doctorado, de, de, perdón, de Velarde, al igual que el aparato de marketing de, de, del señor este, Hernando de Soto, que quiere ser el premier de Castillo. Es una mentira, el señor este, Velarde, este, oficialmente entren ustedes a la página de su dedo. Su único grado que tiene es el de bachiller en Economía. No tiene el título. Una cosa es un grado académico que solamente acredita que ha este, estudiado determinados cursos, y otra cosa es el título. El título profesional se le da al final de la carrera, cuando uno cumple con, en este caso en economía, en economía, son 210 créditos. Sustenta una tesis públicamente que demuestra su solvencia teórica, ¿no es cierto?, sobre la economía, que se conoce economía. Y se somete a un jurado de cinco profesores que le preguntan y lo refutan, y si es que pasa esa prueba de suficiencia profesional, le dan el título de economista, con el cual puede ejercer una función de ese nivel. Con el grado de bachiller no puede. Porque hay una ley del economista, ¿no es cierto? Que tenemos todos los economistas que cumplir. Entonces, el ¿no? señor de este, maestría, doctorado, este, que muestre su grado, que lo en la SUNED. Y es, es difícil que lo tenga, ¿saben por qué? Porque el, el sistema educativo anglosajón es distinto al sistema románico-germánico. Yo alguna vez este, hice un doctorado, digamos, en una universidad extranjera este, anglosajona, el grado no lo podía escribir en la SUNED. Porque no son revalidables. Dicen que son sistemas distintos. Solamente te pueden revalidar lo grado, digamos, este, cuando hay convenios, hay tratados. Y el Perú solamente tiene en América Latina, ¿no es cierto? Con los países latinos y también con España. El terrorismo de prensa no lo que existe, es, es un negocio, la prensa. No, no prensa en el turno no hay prensa libre, ¿no es cierto? Lo que mandan son los dueños de, de, de, los, de los medios, ¿no? De es solamente bachiller. Y hasta ahora, yo lo he dicho hace más de un año, y hasta ahora, este. Manda a todos, sus, este, a todos sus empleados a decir que ha estudiado en Estados Unidos, en Inglaterra. Pero que le exhibe el grado, ¿no es cierto? ¿Cambiarán a Velarde? Ese es un gran problema. Ahí sí las cosas se van a definir, ¿no? Si no cambia a velar de Castillo, eh, para mí no acaba su tumba, ¿no? Ese es el fin de, el fin de su gobierno. Si, si lo ratifica es el fin de su gobierno. Un sería un neoliberal más, pues, ¿no? Eh, eh, los serios inteligentes están que graban esto, me están escuchando, este, saben todo lo que digo, hasta me tienen intervenido. de. Yo no tengo ningún problema, señores, a mí Montesinos me investigó de pieza a cabeza, ya les he dicho. Inclusive puso este, este bombas en, en, en mi casa a raíz de que publiqué un libro que les enseñaron la clase pasada, no, perdón, la sesión pasada, ese libro que les mostré, que está por acá. A raíz de eso, digamos, bienhabitó este, mi casa. Porque yo no tengo ningún temor. No, el Perú no es un acuestado. Los que existen narcotraficantes que están en el Congreso, sí. Que están en los ministerios, sí. Que están en la Fuerza Armada, sí. Fujimori fue condescendiente con los senderistas. Los utilizó, por ejemplo, en el año 95 en la reelección la, en la, en la, red de la Eso está claro. Y tampoco lo quiso detener el año, este como les había dicho, el año este 91, no, cuando él lo tenía cercado este, en Santa Catarina. No Sandino es otra cosa, ¿no? Sandino ahí peleó contra los norteamericanos y murió, este, en acciones. Quinter, ¿no? eh, mi lucha, lo tengo por acá. acá, acá lo tengo, acá está, mi lucha. Si los, este, si los judíos y norteamericanos, ¿hubiesen leído sí, bien está. ese libro? Ahí está todo el plan criminal de este, ideado por Hitler, ¿no es cierto? Desde 1923 que salió de la prisión de Alemania, ¿no es cierto? Sino que al comienzo la idea de Hitler era tomar el poder violentamente mediante un push. Pensando que, que este, iba a ser fácil, ¿no es cierto?, la, la captura. ¿no? Pero el, el push, o sea, la, la insurrección que hubo en, en Baviera, digamos, este, que se fue, fue un push que... se que se gestó y se desarrolló en una cervecería, ¿no? A partir de una cervecería, ¿no? De la cervecería marcharon hacia la... los cuarteles con su, con su gente, ¿no es cierto? Con su... Pensó que, como tenía, a, como al lado había logrado engañar al, al jefe de la, de la Fuerza Armada Alemana, del ejército alemán, al, al, a este mariscal este, Ludenford, era de guerra, digamos. Pensó como él lo, lo, lo mandó a llamar y con él marcharon, ¿no es cierto? Pero no lograron llegar, digamos, este, los, pues el ejército los lo dispersó, ¿no es cierto? A, saliendo de la deserrecería marcharon 10 este, cuadras y a la primera andanada de, de fuego, digamos, este Hitler corrió, pues se escondió. ¿no? Así acabó el push y luego después lo capturaron, este. Y en la cárcel escribió ese libro, ¿no? Y ahí reveló todos sus planes criminales. ¿no? Pero era, era claro, ¿no? Ahí Hitler de ahí este, cambió de estrategia, ¿no? Y él dijo, no este, en Alemania no se puede tomar el poder contra el ejército. ya Hay que tomar el poder por la vía electoral. ¿Ya? Y él renunció ahí a la violencia. Y sus, y sus la, la, la, las acciones de asalto, o sea, todo su fuerza de choque, él la creó en un ejército para ¿no? paralelo, no tenía más de 500.000 hombres en su mejor época. Se utilizó para liquidar, para este matar a los comunistas ¿no? en Alemania. Ya. No, eso de la, de la CIA no, eso, eso no es un desierto. Que el Sendero fue creado por la CIA, no es mentira. Esto fue un plan, digamos, que se desarrolló desde Arequipa, Guamanga y luego los chinos. Los chinos tienen culpa de este asunto porque le lavaron la cabeza a Ismael. Si los chinos no se hubiesen dicen, no dicen adoctrinado a Ismael, si, si, y también el azar, pues porque se creó, se creó, digamos, o se reaperturó la Universidad de Huamanga el año 59, 60, se reaperturó. Entonces necesitaban profesores, porque si no, eh, Aimael se hubiese quedado toda la vida de bibliotecario allá en... Jefe de bibliotecas allá en San Agustín, ¿no? Pero el destino es así, pues. Claro, este, Velarde es un agente, ¿no es cierto?, de la banca internacional. ¿Los bancos daban dinero? Claro que sí, daban dinero de narcotráfico. Traen ahí del, de, de, de, de la zona del Brain, inclusive. Esto lo de Velarde, este es un problema bien interesante que lo quería comentar, pero ya no, tenemos, ya no tengo tiempo para ver el problema económico. Acá la suerte de Perú se decide, ya, en, esto, en, en esta semana que viene, porque los caviares este, han desarrollado su estrategia para capturar el, el Banco Central de la Reserva, ¿no? Ya tienen capturado al Ministerio de Economía, con Frank. Ahí, han colocado a, todo su, a todos los viceministros, tienen a todos los asesores ahí. Ahora, quieren capturar, digamos, este, el Banco Central de Reserva. A quienes no se gocean a un tal Campodónico, se, se vocea a Burneo, se gocea a Óscar Dancurno, ¿cierto? Que todos son de, de la industria Católica, son, de, son troquistas algunos, este, gente que ha gobernado, que ha sido ha sido directores en la época de Humano. O sea, son los humanistas y en la época de Toledo. O sea, son los toledistas y humanistas que coparían el banco de reserva, ¿no es cierto? Con los caballeros. Dice acá: es, es una buena pregunta que también la, la quiero desarrollar con la, con la nueva constitución. Este, ¿Se podía tumbar los contratos de ley? Solamente los contratos de ley a partir de la fecha de la vigencia ¿no? de la Constitución. Así sí, la, constitu la nueva Constitución se da en 2024 para hacia adelante, los contratos anteriores no. ¿Por qué? Porque este, están cometiendo una locura, eso lo explicaré la próxima semana, ¿no? Porque con esa nueva Constitución están legalizando todos los contratos que se han celebrado del año 92 al 2021. ¿Ya? Están legalizando el neoliberalismo, están legalizando el saqueo. Esa negó siempre, siempre los atentados, no, eso está en los procesos probados. Yo he visto algunos documentos del de proceso de mail. ¿A quién podría velar de Castillo velar Velarde? Hay economistas de, de, economista de sobra acá en el Perú, no. Universidad de San Agustín, de San Marcos, no solamente de la Católica, este, tienen ustedes de Huancayo, tienen de Trujillo, de, de Piura, del Cusco. Si no, no los dejan, no los llaman, no, lo, no, los, no los designan porque hay una argolla. Esa argolla está manejando, el, la argolla caviar maneja la economía del país desde el año 80, más o menos. Eso de la economía de la muerte de Guzmán en la izquierda turbana, este, ya les expliqué, no, ya el proyecto senderista está liquidado. Verónica Mendoza, pues, es su de Alcour, este, y Franque, ¿no? En realidad la que la que tiene el poder ahí es este esta, esta señora, ¿no? Que es peligrosa, es peligrosa, ¿no? No tiene sentido de lealtad partidaria. Fíjense en que ella es hechura de Nadine heredia y de Humala. Y por su sede de poder, ¿no es cierto? Por su megalomanía, digamos, los traicionó. Y puso como pretexto un conflicto en Espinar para abrir su tienda aparte Es muy peligroso. Después no me, no, no me, no me, este, no me digan que no le dije. Estoy hablando el punto de vista político, para que después no me digan que soy machista. no Yo, yo respeto a las mujeres, pero estoy hablando políticamente. Y tiene mucha influencia sobre Castillo, señores. ¿no? Eso, eh, tiene mucho más influencia que Cerrón sobre Castillo. Frank es agente de la, de, de la Banca Internacional, ha trabajado para el Banco Mundial. Y, este, ¿Por qué no estoy de acuerdo con Frank? Porque Frank tiene la misma línea neoliberal. Ustedes han visto, ¿no? Eh, ¿Qué diferencia hay entre la, la política económica que ha trazado este, este gobierno, el gobierno de Vizcarra, el gobierno de Zagaste, el gobierno de Humala, el gobierno de PPK? Es la misma línea, es la misma política económica. ¿En qué se resume esto? Cuatro puntos. Uno, la, este, el mantenimiento de la economía de mercado, o sea, el mantenimiento del modelo de economía de mercado salvaje que hay en el Perú desde el año 92, que está, que está sacralizado por la constitución de, de Montesinista. Dos, el cumplimiento, al pie de la letra, del consenso de Washington, que son diez puntos que otro día lo puedo desarrollar. ¿Qué cosa es el consenso de Washington? Es la baja la, la de sometimiento, ¿no es cierto?, de todos los gobiernos y ministros al poder económico de la banca internacional. Tres, este... El... Franque solamente se dedica a administrar la crisis económica. No le interesa el desarrollo económico del Perú. Eventualmente el crecimiento, por pero lo que el Perú necesita es desarrollo económico inclusivo, sostenido, de largo plazo. ¿Qué cosa le interesa? En cuarto lugar, pagar religiosamente la deuda externa. Vean el presupuesto, acá tengo el presupuesto, se lo puedo comentar. ¿no? Ese presupuesto a la banca internacional, al Fondo Monetario al Banco Mundial, implica más o menos de los, 12, de los 197 mil millones de soles que tenemos el presupuesto, separar 20 mil millones de soles a pagarlo religiosamente. Eh, cinco, digamos, que mantiene, la, este, mantiene todo el sistema de, de corrupción que hay en el Perú en, en, en, el, en el sistema estatal peruano. Y hablaría de cosa más, pero yo no estoy hablando de él como persona, estoy hablando desde el punto de vista de la política económica. El Perú está en piloto automático, el Perú está en piloto automático. Lógico, Verónica es la que tiene más influencia en estos momentos, señores. Y Verónica, pues, es tolerada, ¿no? Por, la, por el comercio, por el, el, el poder económico en el Perú, ¿no? Ella es pasable, ¿no? y Es una carta de, de, de, de recambio, ¿no es cierto? Eventual, ¿no? O sea, no tiene ningún problema con, con, con eso, con todo el poder mediático, con, con la confianza Sí, es posible que se dividan los, este, los congresistas de Perú Libre. O sea, el ala de Moabé con el ala originaria de Perú Libre que comanda este Cerrón. ¿no? El, de, el neoliberalismo, claro que existe. Ahí voy a la próxima semana, le voy a traer el libro que estoy publicando sobre el neoliberalismo. ¿no? Claro, Perónica tiene relaciones con las ONG, con los, este, todas estas multinacionales, ¿no? Como Soros. Sea. Ya. Yo creo que ha sido, son 10 de la noche. Creo, creo que ha sido una buena sesión. Este, creo que tenemos que permanecer en, en, en vigilancia, señores. Porque el Perú no se acaba ahora. Yo soy optimista, no, eh, eh, posiblemente fallezca, digamos, en los próximos. Yo lo dije hace varias semanas que iba a fallecer, este... Y fallecerán otros este, conocidos políticos acá en, en el Perú, digamos. y Estamos entrando a otro ciclo, me hace recordar al año, al año 30, ¿no es cierto? Donde desaparece, ¿no es cierto?, Una, la vieja clase política, civilista, aparecen nuevos partidos, luego el año 56 aparecen nuevos grupos, ese es el, el, el corsi, recorsi, ¿no es cierto?, de la política en el mundo. Por ejemplo, eso de Petroperú deberían investigarlo, ¿no? deberían a, a hacer, digamos, es lo que han hecho con Cerro, meter a la cárcel a todos esos directivos, ¿no? Que, que han defraudado en Talara, ¿no? O sea, la, la política anticorrupción tiene que ser sin excepción para todos, caiga quien caiga, así si sea hijo, primo, hermano, el presidente, tiene que ir a la cárcel si es que se comprueba que ha cometido algún tipo de, de delito, ¿no? ¿Por qué no se implementa la Constitución del 79? Bueno, eso ya lo he explicado, la próxima semana lo explicaré. Ya, y ahí, lo, lo único, con eso termino, ¿no? Ahí, hoy, el día de ayer han presentado, ya me han dado la razón, ya me han dado la razón de que pero Libre, acá está, ¿no? Perú Libre, digamos, este, ha presentado el día de ayer un proyecto de asamblea constitucional. O sea, se han dado cuenta de que esa, esa recolección de firmas que, que, que está haciendo el permejo de, una, de un referéndum directo este, no es el camino, ¿no? Porque eso no, no, tiene, no tiene sentido. Entonces, ahora los de Perú Libre, se han dado cuenta que están en error, entonces ahora van a pasar por el aro de la Constitución del 93, ¿no es cierto? Sea, se están sometiendo al aro. O sea, ellos ahora dicen que el camino es reformar el artículo 206 de la Constitución para A partir de ahí, digamos introducir una variable, en una, perdón, una variante, una cual es la variante, y que ya no solamente se pueda reformar la Constitución mediante una legislatura y un referéndum, o mediante dos legislaturas, que es el mecanismo que establece ese artículo, sino además un tercer mecanismo, que es mediante una Asamblea Constituyente. ¿no? Pero la forma como... se me, me han dado la razón, ¿no? que el camino del referéndum directo no es el procedimiento. ¿ya? No es el procedimiento. O sea, esas firmas que están recolectando este, para una nueva Constitución, eso no tiene sentido. Entonces va a pasar por los 200, ellos se van a apretar un proyecto en el Congreso y no creo que la, la oposición este, de derecha neoliberal fascista pues, este, lo apruebe, va a rechazar el proyecto. Entonces, recién ahí, este, Perú Libre va a tener que ir a recortar firmas. Con dos millones y medio de firmas, va a tener que presentar un, un proyecto de nueva constitución y recién ahí vamos a ver si es posible, digamos que. O sea, pasarán tres, cuatro, cinco, diez años y, y el gobierno de Castillo habrá acabado. O sea, están en, en un camino totalmente equivocado, yo ya les he explicado. Miren, acá tengo la constitución chilena, la constitución chilena, ¿no? pinochetista, ¿no? Este, donde los lo, lo, lo chilenos han modificado, ¿no es cierto?, el artículo 116 que habla de la, la reforma de la constitución chilena, ¿no?, para poder hacer la asamblea constituyente actual. Pero esa reforma ha procedido porque ha habido una negociación política de todos los partidos, desde la ultra izquierda hasta la ultraderecha. En el Congreso se han puesto de acuerdo para reformar esa constitución, ese artículo. ¿Por qué? Porque las condiciones este, objetivas eran distintas, Chile se estaba desgarrando de una casi una guerra civil. Y para evitar que la violencia, digamos, este, escale, digamos, llegar a un acuerdo político, reformar ese artículo y ir a una asamblea constituyente. Pero el Perú no está en esa situación, pues. ¿Ya? El Perú no está en la situación que estaba Chile. Es distinto. O sea, toda realidad política y social y económica no se puede aplicar mecánicamente lo que han hecho, digamos, este, otros políticos en otros países. Ya, entonces, este... Pero ya, este, lo que, lo que ha dicho Valle acá está la prueba. De que han presentado el proyecto de reforma del artículo 205, o sea, están admitiendo pasar por el aro, fujimontesinista. O sea, están admitiendo que van a... Ellos quieren legalizar todos los contratos, ley, el saqueo. La propuesta que yo les he hecho es la más racional, es la constitucional, es la legal, la legítima, que es restaurar el, la constitución del año 79, que no es perfecta, pero es mucho mejor que la que tenemos. No, y no va a permitir, ¿no es cierto? No, no, no va a permitir, eso lo voy a explicar en otra, en otra sesión, no va a permitir recuperar todas las empresas, los recursos naturales que el, el Perú fue despojado. Desde el año 92 hasta el año 2021. Eso es lo que teme la, la derecha, la, la derecha. No teme a una asamblea constituyente ni a una reforma de, este, de la Constitución. Eso no, no tiene ningún temor. Porque si ustedes restauran esta Constitución del año 70, del año este, 79, este, auto, automáticamente se liquida el modelo económico neoliberal. Ya, se liquida. Ya no hay discusión. Se liquida los contrato de ley. Y por eso es que no quieren discutir ese asunto. ¿no? Eso lo veremos en la próxima sesión, donde prometo darles a ustedes toda la información por más de una hora. Entonces, este, señores, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por su atención. Espero que la información que les he transmitido les sirva para tomar sus decisiones. Que la gente de inteligencia que me dé, bueno, pues este, saludos ¿no? a todos sus coroneles, generales y comandantes. ¿no? Procesen bien la información, señores. ¿ya? No me malinterpreten, no pongan palabras que yo no he hecho. Y si quieren invítenme, yo no tengo problema de ir este, a, a, a la inteligencia de la Marina o a la inteligencia del ejército a darles alguna conferencia de lo que sé. Ya No tengo ningún problema. Y les ahorro trabajo, pues en lugar de estar perdiendo tiempo y buscando información, haciendo análisis, este, yo les enseño cómo es el análisis multivariado, con 10, 15 variables. Ya, ¿Por qué? Porque se trata de mi patria, porque se trata del Perú. Ya ¿no? o sea, cada uno toma sus decisiones. Muchas gracias. Abrazos totales. Buenas noches.